Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Maciel Cardosa en una nueva edición del programa Ojo en Familia, que se transmite como siempre a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube al mediodía. Así que agradezco a todas las personas que ya empiezan a conectarse el día de hoy. Y bueno, paso a comentarles cuál es nuestro tema del día. Conversaremos sobre la alimentación para reforzar el sistema inmunológico. Y para ello contaremos con la nutricionista Erika Mora Saravia, quien nos brindará varias recomendaciones. Así que yo le doy pase. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Querida, doctora, discúlpeme, me parece que estamos teniendo problemas con su audio. No sé si se podría colocar bien los audífonos. La escucho muy bajito. ¿Ahí está mejor de repente? Sí, muchísimo mejor. Ay, buenísimo, buenísimo. Entonces, mejor sin audífonos. Bueno, ya saben, yo soy Erika Mora, nutricionista. Lo doy muchísimas gracias a, a Ojo en Familia por invitarme. Eh, y estoy ansiosa por poder compartir un poco sobre alimentación con todos ustedes. Muchas gracias doctora por el tiempito que se está dando para ser parte de este espacio. Y bueno, empecemos con las preguntas. En esta época de invierno in, eh, incrementan bastante las enfermedades respiratorias y el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Así que sería bueno que empezara indicándoles cuáles son las, indicándonos cuáles son las funciones del sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico es importantísimo y creo que ahora con toda esta, eh, toda esta coyuntura que estamos viviendo con el COVID y hace algunos años le hemos prestado mucho más atención. Eh, el sistema inmunológico básicamente son nuestros soldaditos, nuestros protectores del cuerpo. Estos soldados son como... Eh, también, digamos, personal que está todo el tiempo actuando en nuestro cuerpo y que nos va a defender de agentes extraños, ¿okay? Entonces, el, agen el, el sistema inmunológico tiene que tener la capacidad para reconocer a un agente extraño y poder atacarlo. Pero no solamente eso, sino también eh, luego, eh, digamos, poder reparar la zona. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si es que me pica un bichito? me pica un, un mosquito o un bichito, ¿no? Primero, lo que sucede en la zona es que se enrojece, se calienta y luego, pues, se repara la zona. Eso quiere decir que cuando se enrojece y se calienta la zona, las células de la inmunidad, digamos, nuestros anticuerpos, están yendo a luchar contra este agente extraño y luego se está reparando la zona. Entonces... Uno de los factores que eh, hace, digamos, el sistema inmunológico es primero inflamar, luego reparar para poder atacar a un agente extraño. Entonces, para que estos factores o este tipo de procedimiento actúe constantemente y bien en el cuerpo, pues la alimentación y nuestro estilo de vida es clave para darle todas las herramientas y todo el alimento que necesitan estos soldaditos para poder atacar a alguien extraño que se presenta en nuestro cuerpo y para poder reparar también nuestros tejidos o las zonas que pueden verse afectadas por, digamos, este agente patógeno o este agente externo que se pudo presentar en nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctora. Y aparte de tener un buen estilo de vida, una buena dieta, hacer ejercicio, ¿la genética también influye en que tengamos un buen sistema inmunológico? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos nosotros eh, también todos antecedentes familiares y genéticos de algunas enfermedades, ¿no? De repente yo tengo mi papá que tiene diabetes, mi mamá que tiene hipertensión. Y sí es cierto que se genera una predisposición genética porque la información del gen está dentro de nuestra célula, está como guardadito. Pero en realidad más importa cómo interactúa la información de mis genes con el ambiente. Entonces, yo puedo tener predisposición genética a tener enfermedades, pero pues yo tengo un buen estilo de vida y no hago que se despierten, digamos, esas enfermedades que están guardadas como información en mi género. Ahora, es cierto que si yo tengo algunas enfermedades de base, alguna enfermedad autoinmune, llámese eh, de repente lupus, oriasis, o de repente alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, pues hablamos no transmisible, ¿no? Como por ejemplo, pues la obesidad o por ejemplo la hipertensión o diabetes, definitivamente el sistema inmunológico sí se ve afectado, eh, porque pues de momento está también esforzándose en trabajar constantemente para poder sostener el cuerpo ante la, pres la presencia de esa enfermedad. Entonces está como más distraído, por así decirlo, y no tan eh, hábil estos soldaditos para poder atacar a estos agentes extraños que podrían presentarse. Así que de nosotros eh, depende que no despertemos estas enfermedades que pueden estar transmitidas a través de los genes, pero que con una buena alimentación, un buen estilo de vida, eh, van a permanecer dormidas, por así decirlo, por un buen tiempo. Doctor, y usted nos ha mencionado algunas enfermedades como el lupus, la psoriasis. ¿Qué otras enfermedades eh, que afectan al sistema inmunitario son más comunes? En realidad, bueno, eh, de repente, como digo, psoriasis, puede ser lupus, puede ser también enfermedades tiroideas, ¿no? Hay tiroiditis, Hashimoto, que por ejemplo también son enfermedades autoinmunes eh, que suelen presentarse. De hecho, pues no todas se detectan inmediatamente, ¿no? Para eso siempre hay que tener en cuenta, pues, que hay que acudir al médico, no hay que normalizar ningún síntoma. A veces hay personas que dicen, bueno, yo siempre he sido así, yo siempre he tenido de repente mucho frío, a mí siempre se me ha caído mucho el cabello, eh, yo siempre me ando enfermando, me caen mal muchos alimentos de repente la celiaquía también es una enfermedad autoinmune por ejemplo eh, se me inflama mucho la barriga me dan siempre diarreas pero normalizamos no decimos ah yo siempre he sido así no no es que eh, pues me haya llamado la atención entonces ante eso sí siempre es acudir al médico o a un especialista para que pueda hacer los descartes porque en caso presentemos alguna enfermedad autoinmune hay que cuidar muchísimo más obviamente nuestra alimentación y nuestro estilo de vida como digo para poder eh, darle tranquilidad al cuerpo y hacer que estos eh, anticuerpos o estos soldaditos siempre estén atentos y puedan atacar a cualquier, a cualquier agente extraño y eso pues no vaya a afectar nuestra salud, ¿verdad? Y justo de eso, de eso se trata ese tipo de entrevista, ¿no? De promover la prevención, de que la gente, como usted misma lo ha mencionado, no, no normalice algunos síntomas, no los deje pasar y, y después llegue el médico cuando lamentablemente eh, ya la enfermedad esté avanzada. Doctora, hay mucho desconocimiento respecto a las enfermedades anto, anto, autoinmunes y yo quisiera preguntarle, eh, ¿qué pasa cuando el cuerpo se ataca a sí mismo? Bueno, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, ya perdió la... Eh, porque habíamos dicho, el sistema inmune lo que hace es reconocer, reconoce lo propio de lo extraño y ataca al extraño, porque es así lo que debería suceder, ¿verdad? Pero cuando se origina una enfermedad autoinmune, eh, quiere decir que el cuerpo dejó de reconocer o dejó de diferenciar lo propio de lo extraño. Entonces, el cuerpo no solamente ataca a un virus o a un patógeno, o un, a una bacteria, etcétera, sino que también ataca a nuestras propias células, ¿no? A nuestras propias células de nuestro cuerpo, nuestras células buenas. Entonces, pues, el sistema inmune, luego, esos soldados están tan ocupados, o eh, atacando el propio cuerpo cuando viene un extraño, no lo ataca adecuadamente y pues generamos más riesgo de que las enfermedades sean más complicadas, ¿no? Es por eso que en personas que, por ejemplo, eh, existe más predisposición, sea porque tiene una enfermedad autoinmune y no ha sido bien tratada, no está siendo, eh, no está teniendo un estilo de vida adecuado, definitivamente, por ejemplo, si viene el COVID, que es este virus, eh, va a afectarlos mucho más ¿no? Eh, y pues puede originar una enfermedad mucho más grave o complicaciones más, más más graves en las personas. ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y para las personas que recién se están enlazando a ojo en familia, bueno, les comento que estamos hablando con la doctora Erika. Ella es nutricionista y nos está dando algunas recomendaciones sobre cómo reforzar el sistema inmunológico para poder enfrentar diversas enfermedades. Doctora, sigamos con las preguntas. ¿Qué señales indican que las defensas están bajas? Buenísima pregunta. Eh, puede ser que quizás yo no esté notándolo, ¿no? puede ser que no me esté dando cuenta, puede ser que yo de repente no me hice un hemograma, no, porque en el hemograma puede figurar de repente cómo está nuestra hemoglobina, cómo están nuestras reservas de hierro, que se llama la ferritina, eh, cómo están estos anticuerpos en, en, normalmente que deberían estar en buenos niveles, ¿verdad? Eh, pero de repente hay otras, otros indicadores que me pueden decir que mi sistema inmune no está funcionando bien. El control de la temperatura, si es que yo de repente soy una persona que tiene mucho frío o mucho calor, eh, por otro lado también el sistema digestivo es algo que va a darnos muchas luces, porque, a ver, en nuestro intestino, en nuestro intestino está 80% de nuestra inmunidad. Entonces, trabajar en nuestro intestino y cuidar a nuestro intestino es cuidar a nuestro sistema inmunitario. Eh, a veces o antes no se tenía mucha relación entre estos, entre estos dos componentes. ¿no? Hacíamos sistema inmune y prestamos de repente un poco en, no sé, en los bronquios de repente o en el cuerpo en general o cómo está la salud en la sangre y demás. Pero en donde está el centro de es en el intestino. Así que sí. condiciones a nivel digestivo, que haya mucha gastritis, que haya mucha dispepsia, que haya muchas diarreas, muchos sostenimiento, avalonamiento del... De del abdomen eh, sin motivo aparente, que las cosas me caigan súper mal, también puede estar relacionado con un sistema inmunitario debilitado, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de que hay alguien que se resfría mucho, sino que alguien que tiene muchos procesos digestivos activos y que no, no hay un motivo aparente, como digo, y no hay una solución en mucho tiempo, podría ser una persona que también tiene el sistema inmunitario, ya digo, debilitado, porque recordemos, 80% de nuestra inmunidad está en nuestro intestino. Así que si queremos tener defensas eh, fuertes, digamos, unos soldaditos fuertes, tenemos que cuidar nuestra digestión, tenemos que cuidar nuestro intestino principalmente. Y lo que menciona es bastante interesante porque justamente como lo mencionábamos anteriormente, suele pasar de que... en Dejamos que algunos síntomas no pasen por alto, no le prestamos atención y muchas veces ocurre esto con el tema de los, de los males intestinales, ¿no? si es que están con diarrea, compran una pastilla, si es que están con estreñimiento por ahí, eh, un remedio natural, pero así va transcurriendo el tiempo y, y no, no nos damos cuenta que, que definitivamente el sistema inmunológico nos está gritando algo. No, y Lo que acaba de mencionar, vuelvo a repetir, es bastante interesante. Bueno, ya mencionamos cuáles son las señales que indican eh, que las defensas están bajas, doctora. Ahora, por favor, nos podría mencionar qué alimentos nos ayudan a subir las defensas? Bueno. Excelente, porque aquí tenemos muchos alimentos que nos van a ayudar. Eh, definitivamente, como digo, la alimentación es parte muy importante, pero obvio estamos hablando de un contexto general en el cual nuestro cuerpo tiene que estar en calma. ¿no? Si mi cuerpo está muy estresado, como digo, va a estar ocupado en otras cosas y no en defendernos. Entonces ya hemos dicho que el intestino es la base de, eh, de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿Qué es lo que hace feliz a mi intestino y qué es lo que no hace feliz a mi intestino? son es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que hace feliz a mi intestino son frutas, verduras, alimentos que son, por ejemplo, fermentados, ¿no? Yogur que tiene probióticos, es una excelente alternativa. Eh, hay alimentos que son fermentados también como, por ejemplo, el chucrut, el kefir, eh, o también bebidas fermentadas como, por ejemplo, la kombucha, son algunas alternativas. Quizás no son muy conocidas, pero son lo que podríamos empezar como a explorar. ¿No? Eh, luego, alimentos que obviamente tengan, como digo, buenas fuentes de probióticos. Pero los probióticos son los bichitos, las bacterias saludables que habitan en mi intestino y que van a ayudar a que nuestro intestino, nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, esté feliz y por ende que me pueda defender. Y esos probióticos son esos bichitos que, que nos defienden y que nos ayudan a nivel del intestino necesitan comida, necesitan gasolina, ¿no? Eh, para poder funcionar. Entonces, esos bichitos necesitan prebióticos, ¿no? Ahí viene la palabra pre y prebióticos. Los pre son los bichitos, eh, las bacterias saludables y los prebióticos es su comidita, ¿no? Entonces, para que esas, eh, digamos, bacterias funcionen bien, necesitan frutas, verduras, fibra. ¿No? fibra la fibra está como digo frutas verduras en alimentos integrales en los granos en los frutos secos están también en los alimentos que son integral en las menestras por ejemplo son excelentes alternativas la vitamina c es importantísima pero eso no quiere decir que tengo que vivir suplementándome con vitamina c no algunas personas dicen uy pero yo necesito un montón voy a tomarme dos así efervescentes en el día, y en realidad no es tan necesario, cubrimos muy fácil nuestro requerimiento de, prote de, de, de vitamina C, perdón, con, por ejemplo, dos mandarinas en el día cubren mi requerimiento de vitamina C, en mujeres es más o menos de 35 miligramos, en hombres 90, y para darnos una idea, alimentos que son súper concentrados en vitamina C, es el camu camu, eh, si es que tenemos opción a tener camu camu, o los aguamantos también, o el kiwi, hasta la hija papaya, pimiento, brócoli, también son buenas fuentes de vitamina C y eso es algo que podemos empezar a dar, darle un poco más de variedad. ¿no? Eh, el omega 3 es importantísimo porque no solamente va a ayudar a favorecer estas bacterias de mi intestino, sino que tienen un potencial eh, antiinflamatorio y también como que le da potencia a estos soldaditos que van a defender a mi cuerpo. ¿Y aquí tenemos aquí? Al aceite de oliva, al pescado a la linaza, a las nueces, a la chía, a la conjolí, eh, como algunos ejemplos. Pescados chiquititos, como por ejemplo, sardinas, tejerrey, o también hace el mismo bonito, no es pues, muy buena fuente, pues, de omega-3, ¿no? Entonces, ahí consumo antioxidantes, y probióticos principalmente, y también tenemos otros, eh, digamos, componentes o minerales, como por ejemplo, el magnesio, que está en, en el cacao de buena calidad, en las semillas de girasol, o en las almendras, y el zinc, que también es un excelente mineral, que puede ser en la quinoa, en las menestras también, en el hígado de pollo, en los garbanzos, como poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, alimentación en general tiene que ser muy variada. Tenemos que incluir, como digo, alimentos pre prebióticos, alimentos que tengan zinc, alimentos que tengan magnesio, omega-3 principalmente, pero necesitamos de todos los nutrientes para que nuestro cuerpo tenga armonía, calma y pueda darle energía a los soldaditos para que puedan hacer su trabajo. Y ahí hemos visto que la lista es larga, así que alternativas para poder tener una comida, una dieta variada, hay y muchísimas, así que no hay ninguna excusa para no tener un sistema inmune bien fortalecido. doctor ahora vamos con la contraparte, ¿qué alimentos perjudican el sistema inmunológico? Mm, buenísima pregunta, de hecho así como tenemos ya sabemos alimentos buenos, hay alimentos que van a entorpecer el trabajo. De nuestro sistema inmunológico, de nuestra barrera de defensas y regresando pues nuevamente a lo que es la salud del intestino, que es lo que no hace feliz al intestino, número uno, estrés, ya, número dos, no dormir bien en, en las horas de sueño profundo es donde el sistema inmune más se repara. Eh, hace todo el trabajo en, en las horas profundas de sueño, entonces la calidad y cantidad de sueño son sumamente importantes para lograr un sistema inmunológico eh, adecuado y que nos pueda proteger. Eh, luego, los azúcares eh, simples, no las de repente el exceso de pozos, el exceso de bebidas con azúcar, hacen muy, muy infeliz a mi intestino y por ende a mis barreras de, de, de protección. Eh, por otro lado, automedicarnos. Cuando nos automedicamos, tomamos medicamentos o, o de repente antibióticos sin necesidad de que de, de, de los necesitemos así o sin recomendación de un especialista. Eso también puede afectar a mi sistema inmunológico y hacer que pues eh, se, se afecte la barrera intestinal. Entonces tenemos a los azúcares, no dormir bien, estresarnos mucho, no, no, que no haya un buen manejo del estrés y un exceso de grasas en general y grasas trans específicamente eh, son muy negativas para tanto la barrera intestinal como para nuestro sistema inmunológico, ¿no? eh, Entonces, ahí sí, mucho ojo y obviamente también con la manipulación de los alimentos, ¿no? Tratar de que siempre estemos con las manos bien lavadas, desinfectarnos muy bien, eh, desinfectar también los vegetales para que, digamos, no, te, no corramos riesgo de tener alguna toxinfección alimentaria que también puede poner en riesgo nuestro sistema inmunológico. En el caso de las grasas trans, ¿qué productos detallaría? En realidad ya deberíamos estar, esto, haber avanzado tanto en, en la ley de la alimentación saludable como para que ya no haya pero, ¿qué es la grasa trans? La grasa trans es una grasa que ha sido solidificada a nivel industrial para que sea más estable con, con algunos alimentos. Entonces, puede estar incluido en pasteles, puede estar incluido en algunos queques o en productos así de pastelería o hoyería. Eh, si es que vemos un etiquetado, debería estar la etiqueta de contiene grasas trans, entonces, todo lo que tenga este octógono. Definitivamente es no recomendable. La idea es llegar al momento en el que ya esté totalmente prohibido el uso de este tipo de grasas, por lo que la industria puede reformular un poco también sus ingredientes que, que puede usar otros tipos de insumos que no afecten a la salud de las personas. ¿no? Entonces, todo lo que tenga grasas trans, como digo, generalmente son productos de pastelería, eh, pueden afectar directamente a nuestra salud. Doctora, ya están empezando a entrar las preguntas al en vivo del día de hoy y Esther nos comenta si la caída de pelo es una mala señal del sistema inmune. Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque la caída de cabello generalmente puede deberse a dos factores. Uno puede ser un trastorno hormonal, ya puede ser un trastorno de nasolándula tiroides y por otro lado también puede deberse a deficiencias. Deficiencias de, por ejemplo, deficiencia de perritina, deficiencia de hierro. Cuando se nos cae el cabello podemos expresar como hay trastorno tiroideo o que puede haber una deficiencia de hierro. A veces mi hemoglobina sale normal, ¿no? Sale, de repente yo que soy mujer, sale con 12.5 y yo no me preocupo más. Pero un buen médico, un buen nematólogo o inclusive también un nutricionista te puede indicar análisis de sangre. Para poder ver cómo están tus reservas de hierro, porque a veces nuestras reservas de hierro están muy bajas, lo que está circulante está ok, pero mis cajoncitos, mis ahorros están pues en cero. Entonces eso puede ocasionar que haya pérdida de cabello. La deficiencia de vitamina D también lo puede ocasionar o deficiencias de vitaminas como por ejemplo la vitamina B12. Entonces, eh, dado esos escenarios en un caso general. Pero si es que, por ejemplo, eres una mami que está dando el lactar, la pérdida de cabello es algo que naturalmente va a suceder por cambios hormonales que ocurren en esta etapa, ¿no? De todas maneras, es, buen, es bueno chequear cómo están las reservas de nutrientes, pero en el caso de la lactancia, es algo que se puede presentar de manera normal, ¿no? En el caso de las mujeres, a menudo decimos, se nos cae el cabello a mí también, a mí también, y, y pasa por alto. ¿En qué momentos es que deberíamos alarmarnos, doctora? O el simple hecho que se nos caiga un poco de cabello, ya debería eh, alertarnos de, quizás Algún, alguna falla en nuestro sistema inmunitario? Bueno, de hecho, de todas las personas perdemos cabello diariamente, se estima que perdemos como 100 cabellos al día, así que por ese lado, digamos, no es que si se nos queda un poco el cabello debemos alarmarnos. Cuando nos peinamos o nos pasamos la mano por el cabello es normal que quede un poco de cabello ahí, pero digamos, lo que nos debe alarmar es cuando de repente pues yo veo mi almohada al despertar y hay mucho cabello ahí. ¿no? Yo veo, pues, sin necesidad de haberme pasado la mano por la cabeza. O veo, de repente, el piso de mi escritorio, por ejemplo, yo trabajo, ¿no? En un escritorio, un lugar, yo veo bajo bajo la mira de de repente mucho cabello en un solo día. Y que se haya caído sin necesidad de yo, eh, digamos, Manipular. ¿no? manipularlo, Eso debe preocuparnos. Más que nada el tema de la almohada, ¿no? A la hora de despertarnos, ver que se ha caído mucho cabello en la noche, eso podría ser un indicador. Porque ya sabemos que es normal que se nos caiga un poco el pelo en el día, más o menos 100, no vamos a poner a contar los pelitos, ¿no? Pero para darnos una idea, o sea, lo que puede pasar, pero si es que ya veo que se está cayendo mucho por, por manojos, cantidades más grandes, entonces ahí sí hay que acudir al médico, que podemos acudir al dermatólogo, podemos acudir también, como digo, al dermatólogo, que también nos podría ayudar a poder hacer un análisis más exhaustivo y ver si es que por ahí algo está fallando, o al endocrinólogo también para ver temas hormonales, ¿no? Doctora, hace un momento mencionó el tema de la vitamina C, pero me parece que era en pastillas. Ahora está, bueno, de, no ahora, desde hace un tiempo se está promoviendo mucho el, el, la vitamina C vía a través de endovenosa, ¿no? O no sé, no sé cómo, cómo decirlo correctamente, pero el tema es que están promoviéndolo para tener una mejor, para tener más energía, para tener un mejor cabello, para tener una mejor piel. Lo venden como un producto, sobre todo eh, en que va a detener un poco el envejecimiento. ¿Cuál es su, su opinión al respecto? Bueno, en realidad lo que nos basamos siempre los especialistas es en la base científica y al momento no hay suficiente sustento como para poder recomendarlo al 100%. De hecho, puede originar efectos negativos en algunas personas, por ejemplo, que tienen enfermedades renales de base. Entonces, eh, no, no soy partidaria de las megadosis, de, la, de, los, de los componentes, las vitaminas o minerales, porque el cuerpo es súper sabio y en verdad agarra lo que necesita. Y el resto lo elimina, ¿no? La vitamina C es una vitamina que, eh, como digo, es muy fácil de cubrir a través de la alimentación. Eh, y no es necesario que tengamos una sobredosis, digamos, porque son megadosis, sobredosis que se, que se en este caso, viendo de eh, que inclusive, como digo, pueden tener efectos negativos o, en el mejor de los casos, pues, el, el exceso lo excretamos vía urinaria y, pues, por ahí también se va la inversión que pensábamos que estábamos teniendo, ¿no? Entonces, la verdad, no habría ningún sentido en hacerlo, Quizás eh, todavía esperar que, que se puedan presentar nuevos estudios que demuestren o que avalen sus beneficios porque muchos de estos estudios están justo hechos por las empresas o las industrias que hacen este tipo de, de digamos, de trabajos o recomendaciones. Entonces, pues, ahí hay un, un sesgo, por lo que de momento no lo recomiendo, pero sí consumir alimentos que sean muy ricos en vitamina C porque va a ser muy sencillo poder cubrir su requerimiento de esta manera. ¿no? Y en cuanto a los suplementos vitamínicos, ¿Cuál les recomendaría? ¿Cuál es su postura? Los multivitamínicos también han sido algo que un poco con lo que nos hemos estado un poco peleando los nutricionistas porque a veces creemos que más es mejor, ¿no? Pensamos, pero pues, para que no me falte, mejor que me sobre, ¿no? Consumo multivitamínicos. Una alimentación bien, eh, bien diseñada llega a cubrir el 100% de nuestros requerimientos sin ningún problema, a menos que hayan personas que tengan dificultad de absorción de algunos nutrientes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una persona que consume de repente, por ejemplo, metformina o eh, porque tiene de repente diabetes o resistencia de la insulina, sí se conoce que tiene una deficiencia de absorción de la vitamina B12. En ese caso, puede ser necesario suplementar, ¿no? O sí se detecta que hay una deficiencia. Pero en el general de los casos, no necesitamos suplementación de nutrientes, e inclusive muchos de ellos pueden llegar a ser perjudiciales si es que los consumo mucha concentración. Hay algunas vitaminas que son hidrosolubles, como por ejemplo la C, que quiere decir que yo consumo en exceso, se elimina por la orina, no pasa nada. Eh, pero hay otras, por ejemplo la vitamina E, que si yo la consumo en exceso puede llegar a acumularse en el hígado y esto afectar a mi salud. ¿No? Entonces... Ahí es a veces donde se activan con, eh, problemas como por el, el hígado graso, ¿no? De repente también por exceso de consumo, algunos multivitamínicos, por exceso de consumo de algunas vitaminas que de repente no necesito o las estoy consumiendo en exceso. Entonces, siempre con multivitamínicos o vitaminas específicas hay que consultar con un especialista, con tu médico, con un nutricionista para saber si es que es necesario. Eh, y obviamente, pues, la idea es que te haga bien, no que te afecte, ¿no? Entonces, sí. Si, Definitivamente no ni automedicarnos ni autosuplementarnos tampoco, porque a pesar de ser suplementos o cosas que pueden parecer naturales, no necesariamente eh, van a ser, eh, digamos, totalmente seguros de consumo. Pueden afectar también a nuestra salud. Así que si no nos recomendó un especialista, mejor consultamos o de momento pues no lo consumimos, ¿no? Doctora, sabemos que en cuanto a pacientes oncológicos hay muchísima importancia respecto a que tengan un sistema inmune fuerte porque bueno atraviesan por una situación, por diferentes tratamientos que exigen ¿no? que tengan las defensas altas para que puedan resistir ¿no? ese, ese proceso tan complicado. En, en el caso de ellos, ¿cómo pueden levantar sus defensas? Bueno, para empezar, en caso de pacientes oncológicos hay que ver en qué etapa están, si están en, en etapa de tratamiento o, o en etapa de remisión, definitivamente en cualquiera de estos casos la alimentación también es clave y súper importante para poder reforzar el sistema inmune, de hecho pues naturalmente por los procesos por los que pasan el sistema inmune va a estar bastante debilitado, entonces para empezar, como digo siempre, la higiene y la manipulación de alimentos es importantísima para poder evitar que haya alguna contaminación y algún efecto nocivo por algún tipo de bacteria, o virus. Eh, y por otro lado, pues, nuevamente, en ¿no? el consumo de alimentos que sean ricos, por ejemplo, en proteínas, eh, en proteínas que sean de fácil digestión, ¿no? De repente, pues, proteínas como las vísceras o proteínas como las carnes no van a ser muy bien toleradas porque el sistema digestivo está debilitado eh, también. Entonces, podría ser el consumo de pescados, de huevo, eh, por ejemplo, de grasas saludables, que ahí tenemos el aceite de oliva, a las nueces, si es que no se toleran muy bien, se pueden remojar inclusive para su mejor tolerancia. Eh, a la palta, por ejemplo, um, las, bueno, dije las proteínas, las grasas, los carbohidratos de buena calidad, ¿no? Podríamos incluir también a la papa, el camote, los tubérculos, eh, la quinoa, por ejemplo, las, los cereales andinos tenemos que aprovechar porque tienen muy buena calidad de carbohidratos y de eh, proteínas también. Y el consumo de vitaminas y minerales no es muy bien tolerado porque a veces ocurren problemas de diarreas o de indigestión podrían consumirse de repente en cremas o en caldos o en verduras cocidas que puedan ser de mejor tolerancia o por ejemplo en purés, ¿no? Pero sí todos los nutrientes, digamos, tienen que ser incluidos, solo que las formas de preparación van a ser adaptadas según los síntomas de cada paciente, ¿no? Doctora, y las personas con este tipo de enfermedades consumen mucho cuy porque, bueno, se ha descubierto que tiene muchos nutrientes. Eh, ¿Qué podría hablar de este alimento? Bueno, el cuy es excelente, una excelente calidad de proteínas, tiene un excelente perfil de, como sabemos, aminoácidos, que son las cadenitas que conforman las proteínas, es una excelente alternativa. Lo que sí podemos hacer es tratar de consumirlo en preparaciones saludables también, ¿no? Vemos que el, el cuy también se consume mucho frito, ¿no? Súper, súper frito, a veces apanado. Tiene presentaciones. Así es, así es. Entonces, Dios, solamente voy muchas presentaciones. Sí, cuidar la presentación va a ser importante nada más. De repente, pues, podemos ponerlo al horno, puede ser en un buen guiso, ¿no? Eh, pero evitar que sea consumido en exceso eh, muy frito porque también, pues, tiene un, un exceso de grasa si es que lo hacemos de esa manera, ¿no? Entonces, cuidar que sea en una, una presentación un poco más saludable <ríe> eh, y con el gui, pues, muy bien porque es un excelente, un excelente alimento peruano. Doctora, a medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿de qué manera se ve impactado el sistema inmunológico? Bueno, la edad es uno de los factores, digamos, no modificables de el, del, digamos, del, del devenir de lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Definitivamente a mayor edad sí el sistema inmunológico se puede ver un poco más afectado. Eh, pero, pues, ante eso siempre digo, hay que trabajar en los factores que sí podemos modificar, como la alimentación, por ejemplo. Pero, bueno, sí es cierto que la edad es uno, como digo, los factores no modificables que podemos tener, en, que puede afectarse, la, digamos, la fuerza de nuestro sistema inmunológico. En esa entrevista nos han mencionado varios alimentos ricos en nutrientes para poder reforzar las defensas de, de nuestro organismo. ¿Esta alimentación es igual en niños, en, en ad adolescentes, en personas adultas mayores o hay algunas diferencias? Bueno, en realidad eh, lo que va a variar un poco ahí son las cantidades y las raciones, ¿ya? pero definitivamente pues todos los grupos de alimentos tienen que estar incluidos en todos los todas las edades no eh, tanto niños obviamente las raciones van a ser diferentes la, la cantidad de, de proteínas que necesitan los niños es mucho menor no entonces eh, es simplemente adaptarlo no a cada a cada tipo de, de a cada grupo etario a cada tipo también de actividad que tenemos no entonces es simplemente adaptar las raciones pero todos necesitamos proteínas carbohidratos grasas vitaminas minerales pre y probióticos de todas maneras Nuevamente, para las personas que se están conectando, estoy hablando con la nutricionista Erika Mora, que nos está brindando recomendaciones para tener un organismo fuerte con las defensas altas. Doctora, tenemos otra pregunta. Eh, salud en Casa nos, come, nos, nos, nos pregunta, ¿cuánto ayuda el consumo de las infusiones? Bueno, las infusiones van haciendo frío, entonces saquemos el jugo a las infusiones que son, eh, nos van a ayudar a hidratarnos, cosa que puede ser un poco difícil ahora en, en invierno, que nos cuesta más tomar agua, es algo que le está pasando mucho a mis pacientes, pero saquemos el jugo a las infusiones porque tienen propiedades muy buenas. Entonces, podemos de repente incluir eh, la muña, podemos incluir la hierba luisa, podemos incluir infusiones de kion, infusiones de menta, de orégano, de perejil, que tienen propiedades eh, muy buenas porque son excelentes antiinflamatorios y excelentes también para nuestro sistema inmune. Así que saquemos el cubo de las infusiones. Eh, ojo, nada más un, hay un punto importante a considerar. Si es que estás gestando, si eres una mamita que está embarazada, si ten mucho cuidado con las infusiones. Trata de que la única de consumo sea la manzanilla, que es la más segura. Pero en el caso de no embarazo y no lactancia, podemos incluir. Diversos tipos de infusiones y podemos ponernos súper creativos con eso para asegurarnos, como digo, de hidratarnos bien en invierno, de prevenir el estreñimiento, por ejemplo. Y también de incluir de manera como más esto eh, más entretenida fuentes de antioxidantes y fuentes de, de alimentos que sean antiinflamatorios, como por ejemplo las hierbas. Ok, doctora, ya para ir terminando tenemos otra consulta de Carlitos. Él dice si el consumo del cacao también es bueno. Sí, es excelente porque la cantidad de magnesio que tiene el cacao es súper, súper buena. Eh, obviamente, pues, hablando de, de chocolates, vamos a poner porque es donde más lo podemos... Eh, digamos, incluir, eh, que sea un chocolate de buena calidad, que tenga alto porcentaje de cacao, si es que es posible que sea 70% genial. También encontramos cacao en polvo, que es una excelente opción, eh, que puede acompañar de repente a nuestras bebidas, puede acompañarnos de repente en una preparación como en un panqueque, en un muffin, eh, podemos ponernos ahí muy creativos con esto, pero sí, definitivamente el cacao es una excelente opción. Para darnos una idea nada más, de, en magnesio, nosotros las mujeres necesitamos un promedio, vamos a poner de 300, 320 miligramos. Y el cacao, bueno, en 100 gramos aporta 420 miligramos de magnesio. Entonces, el cacao es una excelente fuente eh, de este mineral y también tiene muy buena fuente de antioxidantes. Entonces, si lo podemos incluir en nuestra alimentación y ver que también tengamos un cacao de buena calidad, es súper positivo para nuestro sistema inmunológico. Entonces, animarnos a incluirlo. Doctor, y para terminar, por favor, para las personas que recién han podido unirse a, en este momento, si podría repetir algunas recomendaciones importantes para reforzar el sistema inmunológico. Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya sabemos nuestro sistema inmune eh, es el, el sistema que va a defendernos de cualquier agente extraño. Eh, tenemos que darle la calma, la, el alimento y la capacidad de poder defendernos contra los extraños y que sea Capaz para de reconocer a un agente extraño de nuestro propio cuerpo, que es lo propio. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ponemos un poco en, en retamos en nuestro sistema inmunológico, le quitamos esa habilidad de poder reconocer lo propio de los cráneos y se pierde la capacidad también que nos pueda defender. Entonces, ¿qué hábitos nosotros? Hay okay, cosas que no podemos cambiar, la edad, los genes. Las enfermedades crónicas que ya podemos tener. Hay cosas que sí podemos modificar como nuestros hábitos de alimentación, nuestra salud mental, obviamente, y la actividad física, que son factores que van a favorecer mucho a nuestro sistema inmunológico. Ya hemos dicho también que el 80% de nuestra inmunidad está en nuestro intestino. Entonces, hacer feliz al intestino quiere decir también que vamos a favorecer o fortalecer mucho a los soldaditos que van a proteger a nuestro cuerpo. ¿Qué hace feliz a mi intestino? Frutas, verduras, alimentos que tengan pre hemos dicho, dormir bien, importante, hidratarnos bien también, evitar automedicarnos, hacer actividad física y tener un buen control del estrés. Obviamente, el eh, digamos, el exceso de grasa corporal también actúa negativamente contra el eh, digamos, negativamente con el sistema inmunológico, entonces hacer un control de nuestro peso es importante. Eh, incluir alimentos que tengan omega-3, ya sabemos cuáles son, pescados, aceites, Olivas, semillas, importantísimo eh, La vitamina D Es importante, de hecho no lo hemos mencionado Pero hay alimentos que tienen vitamina D Pero lo principal es tratar de exponernos A la luz natural Por lo menos 20 minutos al día Descubriendo nuestros brazos Para poder absorber vitamina D Que actúa como un potenciador de nuestro sistema inmune Hemos dicho también el magnesio Que es importante, el zinc, el hierro eh, Y pues eh, básicamente Tenemos un buen control de nuestras raciones De alimentos Incluir todos los grupos de alimentos es importantísimo, muchos colores, eh, que a más colores mejor, y usar también a nuestro favor el invierno para poder tomar infusiones, incluir siempre hierbitas aromáticas en nuestro día a día, que también son excelentes para nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa. Más detallado imposible, doctora. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. No, encantadísima de conectarme con ustedes. Si las personas quieren continuar informándose, ¿en qué redes sociales la pueden encontrar? Bueno, me encuentran a mí a través de mis redes sociales como Instagram y Facebook como Erika Mora Nutricionista y cualquier duda que tengan por ello, encantada de poderlos atender. Nuevamente, muchas gracias y de todas maneras la vamos a volver a invitar al programa. Encantada, que tenga lindo día. Gracias. Ahora sí, antes de despedirme, yo como siempre los invito a visitar nuestra página web www.ojo.pe, sobre todo nuestra sección Mujer, un espacio pensado en ti. El día de hoy les aconsejo que visiten la notita de los remedios para aplicar, para poder sobre, a, revivir a una planta que se está muriendo. En esta notita le brindamos algunos truco sobre cómo revivir a esos seres queridos de las plantitas que muchas veces tenemos en nuestra casa y que nos ayudan a respirar mejor, además de ser un lindo eh, objeto decorativo también. Y qué hacer si un grifo o llave gotea. Entonces, en, en la siguiente nota le vamos a brindar el paso a paso si quiere arreglar eh, este grifo. Le mostramos la manera de cómo reparar las fugas de agua. Estaba con unos problemas de audio y ya estoy con ustedes, así que no se olviden de visitar nuestra página web www.ojo.pe. Y bueno, con esto yo me despido. Muchas gracias a todas las personas que me han acompañado en estos programas y el próximo martes ya regresa a la conducción Silvia Quispe. Ha sido un gusto poder informarlos. Que tengan un buen día.